sus coberturas que es Duvici y Cartuco verás Álvaro Jauña surea daísta que en engobos minutoco chándal servite satiri que lo eran su que verá temporada surea daísta bueno eh, agradecer de nuevo la sensibilidad demostrada por por este tema eh, entiendo la dificultad de, de entenderlo porque parece muchas veces nos cuesta un poco eh, hacer ver a las personas eh, el impacto que puede tener esto. ¿no? Nosotros estamos convencidos de que va a ser mucho y muy alto. El mundo empresa eh, lo conoce eh, y luego eh, creo que es importante también saber que los casos de acoso escolar realmente no afectan únicamente a los menores. Esto no es, un, no es una cosa de niños, porque primero esos chavales en muy pocos años eh, dejan de ser niños y son adultos ¿no? y toda esa sobreexposición a la violencia no, no me refiero ni al que la sufre ni al que la, la comete, ¿no? pero al que la ve. Eh, pues bueno, eh, seguro que deja mella en sus conciencias y están viendo que eh, a veces la violencia es un método o una forma para conseguir un fin sin apenas consecuencias. Eh, es algo creo que, que tenemos que combatir y tenemos que poner mucho más foco en, en que no suceda. Eh, esto no es específico del País Vasco, ocurre en todo el mundo y el problema de ciberseguridad también ocurre en todo el mundo y es algo forzado por el COVID, pero que está ahí y que va a hacer muy vulnerables a todas las sociedades que no pongan foco en, en, en corregir este problema, porque eh, desde luego se está abriendo una vía a que ciberdelincuentes puedan eh, llegar a, a todo cualquier tipo de personas eh, buscando dinero, que es finalmente lo que hacen. Eso es todo. Muchas gracias. Ba asko Suri Alvarez Jauna, e, eta hortuko zaitugu eta guk jarraituko egingo dugu e, gure batz Beraz eskerrik asko, zaindu eta ondo izan.